Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube y hoy quiero estar dejándoles mi código de la búsqueda de El Tesoro y además estar informándoles y avisándoles para aquellos que no sepan para aquellos que están viendo este video y que ven detrás el banner que he puesto porque básicamente quiero informar que de lunes a viernes en mi canal de YouTube, por supuesto aquí Estoy jugando con mi cuenta de Sheriff. ¿Para qué? Para que vos puedas ganar 250 de oro. Bien, esa es la idea. Además de, por supuesto, divertirnos, hacer sorteos, pasarla bien. Y que la comunidad encuentre un lugar donde pueda charlar de WOT, divertirse, reírse y de todo un poco. Pero siempre con respeto y pasándola excelentemente 10 puntos, amigos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.